Bien, ¿qué tal gente, en este video les traigo un tutorial cómo reparar este tipo de cables cable USB de los cargadores de celulares, en este caso tenemos este que es tipo C que al conectarlo eh, no, no, no carga, hay que empezar a moverlo y de este lado recién carga por ahí lo más recomendable siempre es comprar uno nuevo y listo, dejar de joder Pero bueno, ya que estamos Lo que voy a hacer es desarmar, romper directamente todo esto porque por ahí no, no, no, no se lo puede ni, recu ni recuperar Y vamos a ver qué tipo de cable tiene Si es finito, es grueso, si es recomendable soldarlo O si no directamente lo descartamos O bien reemplazamos el cable, ponemos otro mejor o directamente lo, lo desechamos porque o sea en realidad una vez que abrimos ya no sirve para nada en este caso el puerto USB este puerto USB bueno no me acuerdo como se llama este lo que este es puerto USB este no me acuerdo como se llama o también creo que se llama puerto USB este anda perfectamente y solamente el que anda mal es este esta ficha así que bueno vamos a ver si si lo puedo desarmar y a ver si si es eh, todo enterizo esto o si está separado si sí, esto todo, todo enterizo así que bueno directamente lo que voy a tener que hacer es cortar por acá y abrir que bastante, bastante gruesito es, el, es la funda, el, o sea, lo que es el plástico afuera. Bien, nos encontramos con eso. Eso sé es lo que es A ver si podemos hacer un poco de zoom um, a ver, a ver. Tenemos cuatro cables Rojo, blanco Un verdecito Y un... Un vaina, o sea, un, ¿cómo se llama? Un otro cable sin vaina que sería el negativo a ver se puede ver bien ahí A ver, a ver ah, Más o menos eh. Así que bueno Voy a ver si Si lo puedo desoldar Directamente lo que voy a hacer es probar ahí qué tal anda La verdad que lo he así como está Y anda perfecto Lo único que por ahí lo, llevo, lo, o sea, lo único que por ahí puedo llegar a hacer Es ponerle gotita O el famoso Ecole Este pegamento Que se fije bien Que se pegue bien contra esta esta parte del De lo que sería el cable Nada más Porque ahí lo probé y anda perfecto Y la verdad que No tiene pinta de que se esté soldado el cable O lo que sea Así que directamente vamos a hacer eso Por ahí esto lo que va a ayudar Es que para que se mantenga más junto más pegado todos lo, los cables ¿Listo? bueno total si llegamos a fundir no perdemos nada porque ya lo teníamos así ya ya por descarte como hacer es dejarlo ahí que este seque se demora 24 horas más o menos y una vez que se seque ¿qué si yo, meteré una cinta arriba o como para que quede un poquitito mejor o bien algún algún termocontraíble y lo dejamos ahí, ahí le muestro bien porque no se alcanza a ver Quedó más bueno. Así que bueno gente, lo dejamos ahí Y después le voy a mostrar cómo queda Y lo vamos a probar adelante de la cámara con otro celular a ver si carga Y si anda un golazo, lo dejamos ahí Quedó un poco feo, pero bueno Esto es lo que por ahí le puedo mostrar como para decir Arreglamos algo porque por ahí si, si llegas a haber estado cortado un cable, bueno, era directamente cortar todo, desoldar los las cuatro terminales, limpiar, y bueno, después pelar los cuatro cables, en este caso teníamos rojo, blanco, verde, y el pelado ese, el que no tenía vaina, y lo vamos estañando, extrañando, extrañando, y después le pegamos sobre la plaquetita, y nada más, obviamente siempre hay que hacerlo tranquilo, cuidado, porque es una plaqueta, una plaqueta muy chiquitita. Bien, ¿qué tal, gente? Como les dije, una vez que se seque, les voy a mostrar cómo quedaba. La verdad es que quedó perfecto. Obviamente, no quedó tan lindo como estaba anteriormente, pero bueno, por lo menos no No lo tuve que tirar a la basura y ni, ni siquiera tuve que comprar otro. Es una solución rápida, por así decirlo, que te saca a puro. Podría ser con una forma. Sí, Ahí se ve. Yo hice con el pegamento Ecole Y arriba lo que hice es Le puse este pegamento Silicona líquida Esto lo puse a la tarde yo Ahora son las mmm, Las 12 de la noche Yo lo puse Y lo habré puesto a las 3 de la tarde Y todavía está blandito Así que quiere decir que todavía le falta Que se seque Una vez que se seque queda una piedra queda esto. Pero bueno Solamente te quería mostrar cómo quedó Quedó bien Y te voy a probar con un celular Lo voy a poner a cargar Y un día para la luz Le desenchufo, le desenchufo porque pensé que hacía ruido el teléfono pero no no hace ruido cuando carga así que le desenchufo y me voy a enchufar de vuelta se van disculpar porque estoy con una sola mano no estoy con el trípode lo enchufo y se está cargando. Tiene el signo de porcentaje. Tiene el signo de porcentaje y este es lo que tiene este teléfono que cuando está cargando queda así. Así que bueno gente, espero que les haya servido, les haya gustado el video. Si fue así, les invito a que le den me gusta, se suscriban y compartan el, el video. Muchas gracias gente, hasta el próximo video.